¡Bueno! ¡Ábrelos! ¿Esto es apropiado para mi edad? ¿Esto tiene partes pequeñas? Nicolás se puede asfixiar con eso. Espero que me hayan traído un casco, rodilleras y coderas. ¡Ups! Los imanes de alto poder son demasiado peligrosos para niños pequeños. Parecen dulces y niños han sufrido lesiones muy serias tras haberlos ingerido. Y mantén juguetes con partes chiquitas lejos de los pequeñines porque ellos pueden asfixiarse. Siempre hay que usar el equipo de protección. Y mantenerse fuera de las calles al montar juguetes. No espere a que sus hijos le enseñen. En esta temporada de fiestas, aprenda sobre la seguridad de los juguetes. Échale un vistazo a SeguridadConsumidor.gov y entérese. Y ahora, ¿galletas?